Deseo deseos para mi mundo, mito. conciencia. Imagina que vives en un bosque, tienes comida, agua y una vista maravillosa. Un día se acerca a alguien con un cigarro y comenzó el infierno de un momento a otro no tienes casa, agua, comida, familia o amigos. Él nunca pensó que algo así pasaría. Otras veces había tirado cigarros y nada había pasado. Tenemos que hacer conciencia de nuestros actos. No solo son los incendios. Es la basura, la contaminación del aire y del agua, el calentamiento global. Queremos para el mundo seres humanos más conscientes.